Vamos a comenzar a ver cómo se introducen fracciones en la calculadora. Vamos a ver el primer método. Escribimos el numerador 89, pulsamos esta tecla y escribimos el denominador. Bien, ya tenemos la fracción. También podemos pulsar primero la tecla y escribir el numerador y con las teclas del cursor ir hacia abajo y escribir el denominador. Las teclas del cursor siempre nos permiten ir de arriba a abajo y también nos permiten movernos por el numerador y el denominador. Hay otra forma de introducir fracciones, pero que no es recomendable, que es utilizando esta tecla de dividir. Pero esto no es recomendable. Aquí lo tenemos y vemos que el resultado también es una fracción. Bueno, pues hasta ahora no lo hemos visto, pero esta calculadora siempre nos da... Las fracciones simplificadas. Por ejemplo, escribimos un número par arriba y un número par abajo. Le damos al igual y nos lo da simplificado. Si lo queremos en decimal, ya sabemos que tenemos que pulsar aquí. Y si la fracción fuese periódica, por ejemplo, 1 entre 7, un séptimo, que es periódico, pues pulsando aquí... Veríamos el número periódico y volviendo a pulsar ya veríamos el número con más decimales, aunque con menos precisión. Y las operaciones con fracciones, pues solo hay que escribirlas. 7 octavos más 9 eh, quintos, por ejemplo. Pulsamos y tenemos el resultado. Y podemos hacer operaciones combinadas, utilizar paréntesis... Vamos a hacer alguna con paréntesis. Un medio. Aquí me he pasado, pues entonces le doy a borrar. Un medio más tres que multiplica... No he escrito el más. Más tres que multiplica a siete quintos, por ejemplo cerramos paréntesis y lo elevamos al cuadrado y le damos a la tecla igual y ya tenemos nuestro resultado simplificado y podemos hacer operaciones mucho más complicadas y también podemos hacer lo que antiguamente se conocían como castillos que son fracciones que contienen fracciones pues vamos a ver, escribimos aquí y arriba vamos a escribir una fracción cuatro quintos Aquí le vamos a sumar, por ejemplo, 6, nos pasamos al numerador y aquí también hacemos, por ejemplo, 4 más otra fracción. Podemos poner 5 sextos. Y no tiene ningún problema en hacer estas cuentas. Y ahora vamos a ver cómo podemos convertir una fracción a número mixto. Es cierto que en España esto se utiliza muy poco, pero bueno, vamos a ver si tenemos... 89 séptimos, y lo queremos escribir como número mixto, tenemos que darle a esta tecla que tenemos aquí. Pero para ello tenemos que darle antes al Shift. Y vemos que es 12, que es la parte entera, y 5 séptimos, que es la parte decimal. En muchos países los números decimales, en vez de escribirlo con el punto, los escriben así. Y también podemos escribir directamente nosotros números mixtos. Para ello tenemos que darle primero al shift y darle a este botón. Y aquí escribimos, por ejemplo, 4 y 5 séptimos, por ejemplo. Y al darle al igual nos lo transforma en fracción. Y si queremos, pues en decimal periódico y en decimal. Y ahora vamos a ver cómo se escriben números periódicos. Para ello tenemos que darle a esta tecla en la parte roja como queremos que funcione la parte roja tendremos que darle antes a la tecla alfa vamos a escribir 2.1 y ahora vamos a escribir un periodo de 45 pulsamos a la tecla alfa le damos aquí y aquí ya podemos escribir nuestra parte periódica esta es la fracción lo vamos a convertir a periódico y vemos que efectivamente Está bien. Y por último, vamos a ver cómo se puede trabajar con los porcentajes. Un porcentaje como 23% se escribiría de esta manera. Escribimos el 23% y aquí tenemos el por Recordemos que 23% sencillamente es la fracción 23 entre 100. Se lo preguntamos y nos dice que exactamente es eso. Lo podemos convertir en decimal. Bueno, pues con la calculadora podemos estudiar cosas referentes a los porcentajes. Por ejemplo, el 50%, por supuesto que es 50 entre 100, pero también es 1 entre 2. Por lo tanto, calcular el 50% es lo mismo que dividir entre 2. Vamos a ver el 20% en qué consiste. El 20% es un quinto, así que es dividir entre 5. Y así podemos calcular más porcentajes y convertirlos en fracciones simplificadas. Y también podemos hacer raíces de fracciones, no hay ningún problema. Por ejemplo, si escribimos 16 arriba y 25 abajo, hace la raíz de la parte de arriba y la raíz de la parte de abajo. Si puede, nos da el resultado exacto. Si escribimos algo que no lo pueda hacer, por ejemplo, aquí escribimos 28, pues nos lo daría como una eh, raíz simplificada, pero esto es de tercero de la ESO. Si queremos el número decimal tendríamos que pulsar aquí. Y por último vamos a ver cómo se puede resetear la calculadora. Hay veces que cambiamos la configuración y pasan cosas raras. Por ejemplo... Podemos hacer que la calculadora siempre nos dé dos decimales, pero nosotros no queremos eso. Bueno, pues si alguna vez en la calculadora algo falla, lo vamos a resetear como si fuese un móvil. Y para ello tenemos que darle a esta tecla de aquí. Le damos al Shift, le damos al Reset y decimos que lo vuelva a inicializar todo. Y así nos quedaría la calculadora como si viniese de fábrica. Y ahora ya podríamos empezar con la calculadora a hacer todos los cálculos como los hemos hecho.